Hola, ¿qué tal? ¿Preparados para comenzar esta asignatura de prevención de riesgos laborales conmigo? Sí, sí. Y quizás os preguntéis, ¿y quién es esta? Bueno, yo soy Lucía Blanco y soy profesora del Departamento de Edificación y Urbanismo en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. ¿Y qué hago? Imparto prevención de riesgos laborales... En el Grado en Arquitectura Técnica y en el Máster en Prevención de riesgos Laborales. ¿Quieres saber qué herramientas son las que se utilizan en mis clases? Sí, sí. Bueno, al principio de cada clase normalmente vamos a jugar a Kahoot con el móvil. Y luego, durante la clase, iréis descubriendo la materia de la asignatura a través de los apuntes de la propia materia y, además, a través de mis exposiciones con vídeos, presentaciones en PowerPoint o eh, presentaciones en pizarra y, por supuesto, vídeos de otras personas. Y, además de esto, iréis resolviendo una serie de cuestionarios teniendo en cuenta todas estas cuestiones. ¿Y queréis saber cómo se puede acceder a Moodle? ¿Y qué os vais a encontrar eh, cuando accedáis a mis asignaturas? Bueno, pues vamos a ello. Cuando comenzamos una asignatura que está en Moodle UA, quizás una de las primeras dudas es cómo acceder y cómo funciona Moodle UA. Bueno, pues para ello lo primero de todo que tenemos que realizar es acceder a UACloud y eh, entrar en la aplicación de Moodle UA. Y una vez hemos accedido a la página en la que tenemos el listado de asignaturas que tienen perfil en Moodle UA, tenemos que seleccionar la asignatura a la que queremos acceder. Cuando accedemos a la asignatura en Moodle UA, puede ser que tengamos un menú a la izquierda o un menú a la derecha en función de cómo esté organizada la asignatura y en este caso, por ejemplo, tenemos un menú desplegable a la derecha con acceso a algunas eh, cuestiones relacionadas con la asignatura y este menú se puede cerrar pinchando aquí, ¿vale? Y se podría volver a abrir. De esta forma tenemos más amplia la página. Cuando nosotros accedemos a las asignaturas de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, normalmente tenemos una pestaña de leer primero donde se explican algunas cuestiones introductorias sobre la asignatura en cuanto a cómo tenemos que preparar las primeras clases, cómo acceder a los apuntes de la asignatura y otras cuestiones relativas a la organización de la asignatura. Luego, normalmente tenemos una pestaña de comunicación en la que podemos acceder al foro general de la asignatura con los avisos de la asignatura y a un foro específico en el que podéis escribir todos y contestaros también entre vosotros a las propias preguntas de los compañeros. También en este apartado de comunicación tenéis acceso a la pizarra virtual de la asignatura donde podréis ver lo que la profesora va escribiendo en la pantalla y eh, podréis verlo en cualquier momento y desde cualquier sitio. Por otro lado tenéis un apartado para poder indicar si habéis subido vuestra foto a Moodle, para ello tenéis que pinchar a la derecha donde viene vuestro nombre y eh, a continuación en preferencias y en editar perfil para poder eh, añadir vuestra foto. A continuación, en función de la asignatura, puede ser que encontréis un apartado de encuesta en el que tenéis que hacer una encuesta eh, inicial de la asignatura. A continuación, tendréis un apartado para poder apuntaros a los subgrupos que hay que formar con mínimo de tres personas en la asignatura para hacer los trabajos en grupo. Y ya luego tenéis una serie de pestañas por colores en función del tipo de contenido que tienen, de color verde para lo que es la información relativa a las clases que vamos a ir viendo, donde vienen cada uno de los materiales que se van a ir trabajando en clase, así como una introducción. Tenemos luego de color azul los ejemplos de prueba objetiva, en naranja las pruebas objetivas que hacemos en clase y antes de acabar vamos a ver algunas cuestiones prácticas de cara a la realización de los ejercicios prácticos a través de los cuestionarios. Para poder contestar cada pregunta hay que leer los apuntes de la asignatura y además tener en cuenta los vídeos o explicaciones que vaya haciendo la profesora. Cuando acabéis de contestar una pregunta, antes de pasar a la siguiente página, tendréis que pinchar en la casilla de comprobar y rectificar cada una de las preguntas que puedan estar erróneas. Os dejará volver a seleccionar o volver a escribir y eh, a continuación poder volver a comprobar hasta que el ejercicio esté bien hecho. Si tenéis alguna duda, de todas formas, podéis ir preguntándome. Una vez pinchéis a la siguiente página, tened en cuenta que no podréis volver a la página anterior y por lo tanto no podréis volver a revisar o retocar la pregunta anterior. Por otro lado, al finalizar el cuestionario tendréis que pinchar en terminar el intento y luego en enviar todo y terminar para que la nota se guarde. Además, tenéis que tener en cuenta que de cara a realizar las pruebas objetivas o exámenes eh, a través de cuestionarios en Moodle, lo vais a hacer con la herramienta del Safe Exam Browser. Para ello, hace falta que eh, la primera vez que accedáis, pinchéis en el enlace del examen, accedéis al examen pin y pinchéis en el botón inferior de la izquierda donde dice descargar Safe Exam Browser, y entonces se os abrirá una nueva ventana para descargarlo y tenéis que pinchar en la versión más actualizada. De cara a hacer esa descarga, tened en cuenta que a veces eh, hace falta desinstalar la versión que tengáis anterior, ¿vale? Y si el ordenador os pide permiso para poder realizar algún cambio, tenéis que dárselo. Cuando haya ha finalizado la desinstalación, entonces tendréis que pinchar en Close y eh, volver otra vez a abrir el, el archivo para poder instalarlo. Y eh, lo tendremos que hacer pinchando en la eh, tecla distal. Cuando haya acabado, pincharemos en close. Tenemos que volver a, a la página del examen y eh, entonces tendremos que pinchar en Iniciar Safe Exam Browser para que se abra. Tenéis que tener en cuenta que en el Safe Exam Browser yo pongo siempre un botón de apagado para que cuando lo acabéis pinchéis en ese botón y salgáis del Safe Exam Browser. Eh, os recomiendo que no bajéis la pantalla del ordenador hasta que eh, no hayáis apagado el Safe Sam porque si no, hay veces que se bloquea y cuesta mucho volver otra vez a entrar. De cualquier modo, si tenéis alguna duda en relación a la organización de la asignatura en Moodle, podéis preguntarme en cualquier momento durante el curso.